Elena Martínez, madre de Estrella Martínez, la joven en la cual su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de su residencia el pasado domingo, asegura desconfiar de la versión de la pareja de su hija, quien aseguró la joven se ahorcó. Que que, que, que supuestamente el marido dijo de que que la, la hija mía se viajó y cuando yo fui ella no estaba ella estaba arriba de la cama entonces cuando estaba arriba de la cama que yo la, la, la chequeé entonces tenía un nódulo en el cuello para que dijeran que ella se había y y cuando yo le, le miré el cuello no tenía nada Entonces simplemente le vi de esto aquí, como las dos huellas de, de, de, de dos Entonces, guindan una camisa que ella nunca la iba a alcanzar y no era con una escalera. Espera que las autoridades investiguen la verdadera causa de la muerte de su hija y de haber culpables, sean sometidos a la justicia. Para NTN, Joanny Cordero.